Acá, del barrio, pues que es seguro y central, seguro, seguro pues, seguro. Yeah. Sí, sí, sí. relativamente seguro, los sí, sí. hoteles por aquí son más o menos asequibles, no son muy caros. Eh, el, por lo general es de amorosa del olor. ¿El Ajá. olor? Sí. Sí, ¿Y aquí ejemplo, también aquí le huele es, mal? Es, es muy diferente a la zona donde yo. ¿Qué querría que fuera Barremón? ¿Que, que hubiera? ¿Se le ocurriría? Una zona libre de carros. Una zona libre de carros. <ríe> Sí, claro. Sí, bueno, yo soy de Guadalupe, entonces ¿dónde? siempre pasa aquí, ¿no? ¿sabes? Sí, sí. Ajá, muy sí, Pero como también es la, la parte más tranquila. Y hay alguna hora que sí le daría miedo caminar por estas calles. Sí, claro, cualquier sí. día, cualquier hora, cualquier momento. Pero si ¿sí saben que están en Barrio Barriamón en este momento. <risa> no, no, no, no sabía que esto es Barrio, no, no, no esto barrio. No, yo no sabía que ya era sí sí. Era barrio. sí. No, o cuando piensa en Barriamón, ¿qué es? imagina que es? ¿Y ¿Un, sí, no. sí, ¿Un barrio sí? barrio, sí, como pimillo por el nombre, ¿verdad? Como de los más viejos. No, no. Ah, sí. Bueno, barrio Mundo, sabemos que existe el solo el... hoy. El... El... Y las cercanías que hay, pero hasta ahí. Ajá. No, no, nosotros, bueno, yo, eh, yo sí he caminado por aquí de noche. Ajá. Caminado y hasta el carro pasado. Y uno en las buenas noches ahí, porque es una zona donde transista mucho, mucho travesti. Ajá, ajá. Y más servicios que hay en esta zona, ¿verdad? Ajá, de noche, entre deles, cosas de ambiente. De hasta ahí, pero en realidad, que yo, yo sí me he atrevido sí, sí. y me atrevo a. Porque honestamente, no hay... esta zona no otras zonas de San José peores que este, este bar, que, que más inseguras que aquí. Algo que se lo he comentado yo de ella, es la lástima que hace muchos años, a, años atrás, era bonito venir a su lugar, a este lado, por el silógico. Uno recuerda cuando uno lo, no traían. lo traían, era como un poco más turístico en el sentido de eh, son de familia. Ajá. Uno venía, yo no sabía que ahí estaba el zoológico. Iba y compartía en Tanto familia, pero... Como que sabían Y hay cosas que sí le gusten. El bar, Las fachadas. Yo le dije a él que me gustan. O sea, que se... muy bonito Los, los, los edificios. edificios. No lo sabe, ¿verdad? Bueno, yo de noche camino de por aquí. Eh... Son. Ajá. Ya que para caminar con él, ¿no? Ajá. Por lo que, digamos, nos a ver. Para mí es normal venir y ver a, a travestis o a pintas o ver cualquier cosa que uno se tope aquí en la calle, porque es uno, pero es venir uno con él, transitando por aquí y que él vea cosas que ve otra vez te va a decir, ¿y eso qué es? Ah, ¿verdad? Igual que uno pase por los lugares de ambiente que están ahí. Uno, uno, uno solo así, pero ya en familia ya uno dice que ya uno no. Como donde se reuniera más la, la familia, aquí sería bueno, eh, aquí en San José, en nuestro lado sería excelente, un buen mol. Pero ahorita que no hay nada, entonces ahí lo ve uno como muy apartado, como, como que no lo toma en cuenta. Nos llama la atención eh, como lo que hacen aquí a veces en los parques de aquí, pero lo eh, sí, cierran. Y, Sabemos que es un fin de semana donde pueden venir las familias a compartirlo, ¿verdad? Pero hay semanas que hemos visto que no lo hacen, entonces ya uno se queda como a la espera de que, lástima, no lo han vuelto a hacer. El kiosco del Parque Morazán se llama el kiosco del templo de la música. Sí, se va solo a nombre porque lo que menos hay música. De bares es lo que hay ahora, últimamente, creo que hay bastantes bares. Yo las casas Yo creo que aquí después de las cinco es peligroso. Inclusive durante el día, es, eh, a veces es poco solo, porque nosotros venimos por allá y es bastante solo. No, es que aquí aparte del <risa> limbo se queda tecnológico que estaba ahora, ¿verdad? este, de no, nosotros no frecuentamos bares, entonces no hay como, um, como a qué venir. Bueno, algún restaurante. Algún restaurante, si fuera tipo familiar, entonces sí sería una buena opción para venir. Pues fue una zona muy sola, una zona tremenda, una zona donde pasaban muchas cosillas, pero y ahora por el movimiento y todo se ha saneado mucho. O sea, como compré en el barrio, obviamente mucha plata, entonces siempre se enseñó mucho en sí.